¿Conoces las propuestas de tus candidatos? Porque nuevos tiempos demandan nuevas generaciones y estilos de hacer política. Sintoniza debate electoral a partir del lunes 22 a las 10 de la noche por el canal 10 de Telenor. Es tiempo de votar por conciencia y por propuestas.